Buenos días, Fabián. Muy buenos días, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, pues platícame un poco cómo siguen las investigaciones en torno a esto. Y lo que más me llama la atención es que hayan pasado 10 años en los que haya quien, afortunadamente, no quite el dedo del renglón. Efectivamente, ya son 10 años de esa tragedia ¿no? que llamó la atención en su momento, pero a pesar del tiempo transcurrido, eh, todavía las víctimas están esperando verdad, justicia y reparación en este asunto. Hasta el momento, eh, apenas el, a finales del año pasado, la Fiscalía General de la República formalizó algunas primeras acusaciones, muy pocas, y bueno, sin embargo, este... Esos pliegos de consideración no esclarecen los hechos. Definitivamente, las omisiones y la falta de investigación es lo que ha caracterizado el asunto desde hace 10 años, tanto por parte de la Fiscalía de Nuevo León como por parte de la Fiscalía General de la República, porque hay que recordar que ambas autoridades han estado involucradas en ello y desafortunadamente hasta la fecha no se sabe realmente eh, en, en, en qué momento fueron privadas de la libertad, este, privadas de la vida y cómo se dio el traslado de las víctimas del estado de Tamaulipas, donde fueron privadas de la libertad y donde se perdió la comunicación con ellas, hasta encontrar esos torsos en el estado de Nuevo León, en Cadereyta. Entonces, hasta el momento no hay sentencias y apenas se están iniciando... Primeros procesos, pero desafortunadamente no eh, sustentados como deberían de ser y basados, como lo sabemos y como pasa en muchísimos casos, en declaraciones dudosas. ¿Quién, las, ¿quién uh -huh. tiene esta investigación ahora en sus manos? Porque parecería... Que si ya pasaron 10 años y habiéndose eh, juntado otros tantos casos similares, aunque distintos, en estas mismas entidades, pues habría que darle prioridad a lo actual y no hacer justicia con lo otro que habla muy mal de la capacidad de hacer justicia, particularmente en estas dos entidades, ¿no? Efectivamente, actualmente la investigación está a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República, a raíz de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso Nuevo León, eh, declinó la competencia en su momento y actualmente está concentrado en la Fiscalía General. Pues ahí está, eh, pues vamos a... Pues, ¿qué nos queda más que darle seguimiento a, a, a estas investigaciones y pues con la esperanza de que algo, al menos que las familias de los otros, porque solo 16 cuerpos se han identificado. Todas las demás familias faltan de saber dónde está su gente, dónde están sus familiares, si son ellos o no lo son. Han pasado 10 años, no hay justificación. Efectivamente, todavía son la mayoría de las víctimas que todavía no están identificadas y me gustaría recalcar, Mónica, justamente que como no es el único caso, desgraciadamente, de masacre de personas migrantes que se encuentran en esa situación, recalcar la recomendación que recientemente emitió el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para que se crea una, una Comisión Especial de Investigación integrada por expertos nacionales e internacionales, porque desafortunadamente el gobierno mexicano no ha demostrado la voluntad y la capacidad de resolver estos asuntos. Pues ahí está, Fabián Cabaret, te agradezco muchísimo que nos tomes esta comunicación esta mañana y que me permitas continuar en contacto contigo y este caso. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días.